Mi poder Shakti está profundamente arraigado en mi conexión con la fuente, y es esta conexión sagrada la que alimenta mi voluntad y mi capacidad de ser un canal de amor y valentía. Mi poder se refleja en mis acciones y esas acciones surgen de mi conciencia, la que naturalmente es benevolente y pinta de colores mi vida. Tengo el poder y decido realizar acciones dotadas de espiritualidad y esto me capacita a ver con el corazón fácilmente la espiritualidad de quienes están a mi alrededor. Mi poder espiritual me hace combinarme con la fuente máxima de energía sagrada y mantenerme allí en su regazo de luz